Con el abogado eh, Félix Portes, eh, casualmente iba a entrar a una reunión y no pudo eh, eh, darnos esos minutitos para hablar directamente con él que nos hable sobre la medida de coerción que posiblemente se le va a conocer a, a los implicados en el asesinato del coronel, del teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz. Los policías que están siendo investigados son eh, Librano Solís y Rafael de Jesús Díaz Gómez, que están acusados eh, supuestamente de asesinar al teniente coronel eh, piloto de la Fuerza Aérea eh, Dominicana. Miren, eh, tenemos ahí unos videos, señor director, de la patrulla que era abordada por estos dos policías. Entonces, señor director, póngame el video, por favor. Ok, miren estos videos. Ahí vemos de forma sospechosa cómo eh, esta patrulla, el 24 de diciembre a las 2 y 5 de la madrugada, pasan por, por esta área cerca de la residencia del teniente coronel de la fuerza, del piloto, teniente coronel de la fuerza aérea de la República Dominicana. Eh, y vemos, según declaraciones, miren la, la policía, ahí vemos la casa del coronel y miren cómo se para la patrulla allá, o sea, se devuelve, ustedes están viendo, se devuelve ¿eh? y va por la, esa es la parte de atrás de la casa, miren, apaga las luces y continúa, o sea, esto es muy sospechoso, esto es muy sospechoso, pero parece que a la policía o a la persona que puede estar detrás de este asesinato, se le olvidó que ahora hay cámaras por donde quiera, hay cámara donde quiera y habemos gente seria, habemos gente seria. Entonces, esto llama muy poderosamente la atención estos videos que ya están circulando, lo vamos a subir a nuestras redes, en todas las redes sociales. Entonces, la policía tiene que dar una explicación clara qué fue lo que pasó. Se dice, y ahora entro en el campo de la especulación, que el coronel días antes había discutido con unos miembros de la policía nacional había discutido y esto pudo haber sido parte de la provocación de ejecutar a este joven eh, teniente coronel piloto según los dos policías que fueron detenidos, ellos dicen que lo mandaron a, a detener al teniente coronel y este no se detuvo tenemos una imagen que prensa extrema nuestro amigo de Prensa Extrema nos hizo llegar, déjame ver si se lo puedo hacer llegar, señor director, eh, donde se ve, donde se ve, ahí está, esto es gracias a Prensa Extrema, que nos hace llegar este video, y según este video se ve al coronel manipulando un fusil, momento que fue intervenido por la patrulla por violar el toque de en Mao. O sea, esto, esto está, señores, más complicado que es un trompo loco. Miren ustedes ahí, supuestamente eh, esto fue en el momento y ahí los policías le disparan y lamentablemente ahí vemos que sale la familia y ya ahí prácticamente, lamentablemente, muere el Teniente Coronel. Entonces son imágenes de último minuto que están saliendo ahora. Pero esto tiene que estar claro porque se ve muy feo, muy feo, veloz, estas dos instituciones, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Involucrada. Muy feo. Y ojalá esto se aclare. Llegamos al final, fue muchacho. ¿Y qué hora es? Ay, Dios mío. Señores, son las 1 de la tarde. Bueno, vamos a darle seguimiento, veloz, a este caso del Teniente Coronel Piloto de la Fuerza Aérea. Para ver cómo termina. Señores, use su mascarilla, cuídese, El Covid está matando. Mascarilla, cuídese. ¡Buen provecho! fue presentado por.